Buenos días, bienvenidos a Píldoras Ofimáticas. Hoy vamos a ver una función muy interesante, la función desref. Es una función que nos permite eh, obtener el valor de una celda que está a un número de filas y columnas de una celda conocida. Vamos a empezar con un ejemplo que nunca se hace, que nunca se usa en el caso real, que va a ser indicarle que aquí, en esta celda, queremos que nos devuelva esta celda. Esta celda basándose en esta celda. Quiere decir que nos vamos a pedirle que nos devuelva la oferta F4 y desviándose cero columnas y cero filas para ver que realmente sí devuelve ese valor. Buscamos función de REF la tenemos aquí. Como vemos, tiene tres parámetros obligatorios y dos opcionales. Vamos a trabajar solo con los tres primeros. En otro vídeo veremos cómo trabajar con los dos siguientes. En principio, vamos a coger la referencia de esta celda y, como decíamos, vamos a decirle que queremos que se desvíe 0 filas y 0 columnas. La de función desref devuelve una referencia a un rango, que es el número especificado de filas o columnas de una referencia dada. Esto quiere decir que realmente no devuelve esta celda, sino una celda que está a X filas y X columnas. En este caso, como son cero, sí va a devolver la misma celda. Devuelve un 1. Si cambiamos este valor, por ejemplo, por un 5, veremos que sí lo cambia. Vale, Perfecto. ¿Cómo hacemos para que nos devuelve el valor que hay en la fila 5? Pues lo que tenemos que hacer es ir a la función de ref, decirle que la celda base es la 4, que el valor que queremos está una fila hacia abajo, vemos que el primer valor son filas, y una columna hacia la derecha, 1. Hacia abajo y hacia la derecha son positivos, hacia arriba y hacia la izquierda serían valores negativos. Aceptamos y obtenemos un 5, como vemos. ¿Qué hacer para obtener la celda azul? Pues nada, estamos en la celda 1, le tenemos que decir en el primer parámetro esta celda, en el segundo parámetro tendremos que indicarle cuántas filas hacen falta para llegar aquí abajo, pues tendremos que bajar 1, 2, 3, 4, 5, 6 filas y cuántas columnas nos tendremos como a la derecha, dos columnas, entonces insertamos, desref, celda C4, 6 filas, dos columnas. Aceptamos y ahí tenemos el 9. Si lo cambiamos, por ejemplo, por un 11, vemos que cambia automáticamente. Bien, ¿cómo obtener un número que está hacia la izquierda, por ejemplo? Por ejemplo, el número rojo. Como vemos, está 2 hacia la izquierda y dos hacia abajo. Pues exactamente igual. Desref también admite números negativos. Elegimos la referencia y decimos que está dos filas hacia abajo. Recordamos que las filas hacia abajo son positivas crecen igual que el número de fila aquí indicado y columnas crecen hacia la derecha. Como vemos las letras, por lo tanto, hacia la izquierda serán negativo. Menos dos columnas. Aceptamos y hemos obtenido el 25. De esta forma podemos desde una celda conocida acceder a cualquier otra celda que esté en un lugar determinado. Un posible uso, por ejemplo, para esta función es si tenemos todas las columnas de un mes y sabemos dónde está la columna del primer mes, desviándonos el número de columnas que querramos, podremos alcanzar los datos de cualquier uno de los meses. Es uno de los ejemplos que podremos ver en siguientes vídeos. Un saludo y hasta un próximo vídeo.